¡Nunca te había visto tan asustada! ¿Sabes? No lloras ni te ríes. De verdad eres una niña muy extraña. ¡Anda! ¡Llora! ¡Quiero que llores! O si no, este perro sufrirá lo que tienes que sufrir. <risa> ¡Estúpida! ¡Rápido, dale una lección a ese perro! ¡No, por favor! mucho más divertido que golpearte a ti Sosténganlo fuerte no no no creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo no sabía que iban a hacer esto! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! Oigan, ya no se está moviendo <risa> Genial Todos son infelices Ustedes necesitan... Hacer a los otros Así que dices que ustedes... Yo no soy humana, no Ustedes no son humanos